¡Sale la cumbia! Esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú Que no podía estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Sí me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, sabes tú que no podía estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte